pocas. Son las entidades públicas y privadas que tienen un plan de contingencia para dar respuesta rápida en caso de que se presente una eventualidad que pondría en peligro la vida de quienes laboran allí. Así lo explica el director Duarte de la Defensa Civil. Porque lo primero que se hace es que se educa un grupo de personal eh, facilitadores y eso son los que dan la primera respuesta cuando se trata de cantidad de, de empleados, se eligen los que tienen mayor desenvolvimiento y se le hace una capacitación, se concientizan y se elabora un plan, área de evacuación, señalizaciones totales, lugar de encuentro. Eso es pero hay muchas empresas que carecen de señalización, eh, de de cierto método que no funcionó. nada. La... Explicó que la entidad que dirige ha realizado simulacros con miras a capacitar al personal, pero explica, los más interesados en este proceso han sido los centros escolares. Los centros educativos están siempre mal puestos por la cantidad de, de cartas que nos llegan solicitando charlas y simulacros. Casualmente nosotros hicimos terminamos de año récord con charlas, los centros educativos, tanto en corrida como escuela. Eh, nosotros hicimos 32 charlas en este año. Recordamos que el miércoles de esta semana una explosión en una empresa de plástico ha dejado hasta la fecha seis personas muertas y una larga lista de heridos. Sectores afirman la misma carecía de un plan de contingencia. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.